Bien, el consumo de sal se mantendrá en una pizca por comida, preferiblemente sal natural. Mira, la sal no con... Entiendo. No me entiende, ¿no? <risa> es de forma más sencilla utilizar pizcas. Y como hemos expuesto una medida americana de factores, pues vamos a hacerlo de forma sencilla. ¿Vale? Entonces, una pizca de sal es lo normal que vamos, que vamos a añadir, ¿vale? Es importante añadir sal. Se habla mucho de la sal, de la sal, de la sal, de la sal, cuando no se habla del potasio, que es el mineral responsable que se encuentra intracelular. Se habla mucho del sodio cuando es el mineral que predomina extracelular. Y podemos hablar de la sal cuando el potasio esté como mínimo el doble o tres cuartas partes mayor que el sodio. Vale, por eso esa burrada de añadir sal al intraentreno y tal, bueno, no lo biológico por, por la elevación de la presión arterial, por la sed que nos va a, a generar.